Hola qué tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a seguir con la historia de Genshin Impact Después de todo esto que pasó, nos enfrentamos a Signora, nos enfrentamos a la Shogun, a bueno a, a, lo, a la Shogun real, a la que está dentro de la marioneta Y pues se supone que la historia terminó, que entre comillas ya todo está tranqui, pero hay una nueva misión Y para saber qué es lo que pasa con esa misión, que, que es parte de la historia principal tenemos que hablar con Catherine de, de, de Liyu, ¿no? Entonces vamos a hablar con ella a ver qué. Viajera, pero qué coincidencia. ¿Qué encargo tienes preparado para nosotros hoy? Y por cierto, porque Paimon tiene la impresión de que pareces más contenta que de costumbre. Es porque fui al santuario a sacar un palillo de la fortuna. La Miko me dijo que tendría un encuentro inesperado. Catherine sacando un palillo de la fortuna? ¿Es imaginación de Paimon o es de lo más inusual? No, espera, el caso es que ¿cómo pudiste ir y venir entre Inazuma y Lige en un día? Incluso yo tengo una vida privada, ¿sabes? ¿Estás diciendo que ese encuentro inesperado somos nosotras? ¿Quién sabe? Tal vez sean las expectativas lo que hacen que me ponga feliz, sin importar con quién me encuentre hoy. Está bien, aunque nos vemos casi todos los días, en fin, lo que te haga feliz. Mm, un encuentro inesperado. ¿Te refieres? Oh, Paimon te entiende, fielina si lo que dijo el amigo es cierto... Crucemos los dedos por encontrarlo. Ah, el hermano de ella. Claro, siempre se pone nostálgica con eso. ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿Acaso dije algo que no había? Se ven un poco desanimadas. No es nada, en fin. De vuelta al tema. ¿Tienes algún encargo para nosotras? Sí, da la casualidad de que tengo un encargo de un minero. Parece que tiene que ver con una investigación en la cima. ¿Eh? ¿Eso quiere decir que la cima ya no está cerrada? Bueno, la cima se supone que era como una mina que había en Liyu, pero que antes no podíamos entrar, ¿no? Dejaré que el cliente les explique los pormenores. Se llama Yuei. En estos momentos debe estar en la cima. Está bien, Katherine. Entonces nos pondremos en marcha. Bien. Ad Astra Abizoski. Ahora que lo pienso, en esta ocasión de verdad se dirigen hacia un abismo profundo. Les deseo buena suerte. ¡Wow! ¡Qué loco! Requién desde el abismo. Uy, ¿qué será? Bueno, se supone que la entrada a la cima es por acá, ¿no? Pero a ver si me dejan pasar estos. A ver. Alto ahí, está prohibido el paso a la cima. Si son gente de fuera. Ah, eres tú. ¿O oh, no, a correr. Tranquila, Paiman. Siento a él las asustado. ¿Cómo podría olvidar a mis salvadoras? Acaban de transferirme aquí. No imaginé que nos encontraríamos en este lugar. Supongo que tengo suerte. ¿Salvadoras? ¿En serio hicimos algo así? ¿Pero qué hice? Yo estaba en la cámara. de de cuando nos enfrentamos a ese monstruo marino. Salí ligeramente herido, pero ya estoy de vuelta. Quizás no me recuerden, pero yo no las olvidaré. Todos mis hermanos de armas son testigos de lo que has hecho por Liyu. Sobre la cima... Hace dos años ocurrió un incidente extraño en las minas. Así que las siete estrellas ordenaron su clausura y evacuaron los mineros a un lugar seguro. Es una pena que una mina tan grande haya tenido que detener su producción. Los mineros tomaron su compensación y se marcharon a tomar toda clase de trabajos varios. Ay, pero me estoy desviando del tema. Tengo la seguridad de que deben tener un asunto para venir hasta aquí, así que no las molestaré más. Si sí, tienen alguna duda, pueden consultar directamente con Muning. Está en la entrada del campamento. Eh, no es que desconfíe de ustedes, solo cumplo mi deber. La última advertencia, no hagan nada ilegal. Tranquilo, puedes confiar en nosotras. Listo, ya podemos pasar tranquilamente, sin problemas, sin jodas, sin... Ah, no, es que el camino es obligatoriamente por aquí. Y creo que incluso allá hay una zona de teletransporte, está la... bastante lejos. Wow, está la tal cima. Uy, es una zona grande en verdad. Wow, la cima es un lugar increíble. Pues sí, nos toca ir como hacia este camino, ¿no? Uy, roquitas, acá creo que vamos a encontrar muchas roquitas, eso sí va a ser bueno. Bueno, vamos a hablar con este men que es Yuei, Yuei, Yuei, Yuei. Ahora, tú debes ser Yuewi, ¿cierto? Venimos de parte del Premio de Aventureros. Oh, mucho gusto. Sí, yo fui quien publicó el encargo. ¿Me resulta muy familiar? ¿Acaso eres alguna aventurera famosa? Es un poco complicado de explicar. De acuerdo, permítame presentarme. Soy Yuehui, un minero. Ah, él dice Juey. Un minero y acabo de conseguir una licencia de minería para la cima. También tengo a mi disposición a unos cuantos hombres. ¿De veras, en serio, dan permisos para minar en la cima? Sí, Así es, la terraza Yukin al fin atendió a razones y bajo la protección de la geoarmada ha permitido la minería en la superficie. Nosotros somos el primer grupo en conseguir un permiso. Pero recientemente han ocurrido algunos incidentes que tienen a los mineros preocupados. ¿De qué se trata? A Paimo no les suena haber escuchado nada de eso antes. Bueno, no sabría decirte si es un problema grave o no, es solo que hay algo muy extraño. Durante el descanso, uno de mis hombres se fijó en unos hirichurs que pasaban por allí. Parecían estar distraídos. Pasaron por su lado sin prestarle la menor atención. Siguieron caminando sin desviarse ni un milímetro en dirección a la cima. Entonces, al prestar más atención, el minero descubrió que el mismo fenómeno ocurría una y otra vez. Tal vez los gilichurs tienen curiosidad, quizás solo estaban de paseo o algo así. No, no, lo extraño es que los gilichurs que llegaban a la cima solo entraban, pero ninguno de ellos salía. Los rastros de los gilichurs solo van en una dirección, después de entrar no volvieron a salir. Recientemente ocurrió fenómenos similares con mayor frecuencia. ¿Cuál es el objetivo de estos gilichurs? ¿Qué ocurre con ellos después de que entren ahí? ¿Estarán tramando alguna calamidad? Suena como una película. Mis muchachos no dejan de hacerse ese tipo de preguntas. Muchos de ellos incluso han perdido los estribos. Pues podría ser que sí se estén reuniendo en algún lugar. A Paimo no le sorprende. Solo escucharlo se le ponen los caballos de punta. No quiero ni imaginar cómo será dentro de la cima. Yo también lo creo. Quizá el peor temor es el mío a lo desconocido. Si la verdad sale a la luz, mis hombres volverán al trabajo con más tranquilidad. ¿De verdad tenemos que aceptar este encargo? ¿No podemos reconsiderarlo? Eh, gracias señor minero, nos gustaría considerarlo primero, dejándolo a nosotras. Oye, Paimon también tiene voto en esto. Eh, sospecho que tiene que ver con la orden del abismo, lo que yo pensaba. No, así que es lo que tienen en mente. Bueno, está bien, quizá encontremos pistas sobre tu hermano. Si no vamos, no te lo sacarás de la mente, ¿cierto? Entonces, ¿aceptará el encargo? No quiero presionarles, pero no me gustaría haber obtenido este permiso de minería en vano. Sí, lo aceptamos. Ahora nosotros también tenemos curiosidad. Qué gran alivio. Están haciendo una gran labor aquí. Entonces les diré más o menos la ubicación de esos gilichols. Ok, ya no la dio, ¿cierto? Bueno, amigos. Eh, resulta que encontré... Eh, pues la razón del por qué no puedo resolver la misión eh, Esta, la, la, la de la historia principal Requieren desde el abismo Que nos dice que, pues, que tenemos que llegar a la cima Y buscar cómo ante entrar Pero esta misión no es para No nos dice cómo entrar Solo nos dice que debemos entrar A las minas subterráneas de la cima y hasta ahí <risa> Entonces, ¿cómo carajos entrar? Pues ahí, a, eh, cuando vamos a donde Catherine de Liyu para que nos dé esta misión también hay un, ¿cómo se dice? Un aventurero al lado de ella y es el que nos da esta otra misión que se llama eh, viaje al centro de la cima, si no estoy mal, ya ni me acuerdo realmente. Entonces esta misión es la que debemos resolver. Después nos llevan a donde esta muchacha, hay que hablar con ella y ella nos dice que para encontrar esas tales llaves que yo no sé qué hay que ir por acá. A donde los trabajadores, creo. Entonces, ahí es. Ahí es, ahí es. ¿Y esto por qué se colgó, vieja loca? Solo quería investigar. ¡Ay! Allá. Sí, bueno, sí, ya. Bueno, no eran tantos. Listo, dice que debemos encontrarla aquí. Porque acá hay ladrones de tesoros. Ah, Por aquí están los tontarrones Ahí está Tenía que expulsar a esos ladrones de tesoros Para que no jodieran Porque al parecer ellos también están buscando lo mismo que yo bueno, vamos a ver. Por acá debe estar la... Ahí está. Esa es una de las llaves rocosas. Las rocas lumínicas son las que nos van a ayudar como a resolver este asunto. Vamos a reportarle a Xi Xiang lo que ha ocurrido. Xi ¡Sí, Xiang, sí, Xi Xiang. Y eso tendrá que ver como con estas piedrillas pillas. Pero bueno, ahí ella nos explicará. No, no, este no es el cartel. Ella nos va a explicar ahorita cómo se usa esto. A ver... Regresamos... ¡Mentirosa! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué pasó? No había nadie vigilando el almacén, nadie estaba vigilando y hasta había ladrones de tesoros Hasta ellos se preguntaban por qué no había nadie vigilando el lugar ¿Eh? No debería ser así, cuando yo estaba vigilando el lugar los ladrones de tesoros ni siquiera se atrevían a acercarse Pues claro, porque ya estaba Espera, ¿quién dices que estaba vigilando el almacén? Pues yo... Ah... Y, y lo estabas vigilando en este momento... Eh, ¿Qué tipo de aventurero se quedaría en un trabajo tan aburrido como ese? Eh, bueno, pues ya se dio cuenta que la embarró. Ay, Dios mío. <risa> Mejor no hablemos de tu negligencia. Está bien. Bueno, a ver, explíquenos cómo funciona esta cosa. La verdad es que no estoy totalmente segura de cómo funciona una llave rocosa, pero podrías probar usarla en estas formaciones geo de, a, de ahí. Estas formaciones extrañas han estado dando dolores de cabeza a los del Ministerio de Asuntos Civiles. Parece que empezaron a crecer en la cima hace dos años y sus características son similares a las de esa cosa que se esconde bajo tierra, o sea, la apertura para, para la cima. Decimos esto porque pueden verse influenciadas por ciertas anomalías y sufrir algún tipo de desintegración. Con el tiempo, las investigaciones del Salón Huishan revelaron que han estado absorbiendo energía de alrededor y erosionando la estructura de las llaves rocosas de forma gradual. Es un fenómeno cuando menos impactante, como si algo estuviera intentando destruir el sello. Tenemos que eliminarlas dos veces al mes, pero estas cosas raras vuelven a crecer rápidamente y cada vez lo hacen más deprisa. Quizá esa cosa que apareció ahí abajo esté causando alguna perturbación. Y por eso las siete estrellas nos enviaron a investigar. Pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, veamos, aquí nos dan un instructivo. Y el instructivo dice... Jaulas rocosas, un objeto creado de manera natural uh, al desprenderse de las llaves rocosas que, que sellan la cima. Si llevas un geograno, hasta él recibirá un estímulo externo con el que disparará un proyectil cristalizado. La dirección en la que dispara el proyectil depende de la dirección en la que reciba un ataque. Quizá esto tenga algún efecto sobre las llaves rocosas. A ver, a ver... ¿Cómo es la cosa? A ver Bueno, primero rompamos esta cosa Después la llevo A esta cosa Y después le doy un golpe, ¿no? Ahí está Ahora hay que golpear la otra que está allá adelante Hay otra que está acá adelante Ok, vamos aquí Se la pegamos Y golpeamos Y Listation Ah, mire, ya se abrió la primera Ok, parece que entonces debemos golpear varias de esas para abrir esa puerta Wow, con esto debe ser suficiente ¿Cómo que con eso debe ser suficiente? Ah, pues por esta lección, ¿no? Porque, como pueden ver, hay varias llaves rocosas Y hay que abrirlas todas para que ahora sí nos abra la puerta abajo Y podamos cumplir la misión principal, ¿no? A ver Wow, lograste destruir, que diga, lograste eliminar las ataduras de la llave rocosa, sabía que podíamos confiar en ti. Esto es destrucción de propiedad pública, ¿cierto? ¿Cierto? No importa. Munin hizo un reporte de los daños por adelantado, así que técnicamente hablando las llaves rocosa sufrieron daño antes de que llegáramos. Ahora tenemos que hacernos cargo de las otras cuatro llaves rocosas. Ah, hice un boceto de la ubicación de tres de ellas, espero te sirva. En cuanto a la última llave, a decir verdad, yo tampoco sé con certeza su ubicación. Después de evacuar a los mineros hubo una fuga en la mina que hizo un pilar. Que un pilar quedara sumergido, o sea, es la de abajo. ¿Sí? ¿O cómo es la cosa? A ah, sumergido. O sea, hay uno en, en, en agua. Ok, la ubicación de las llaves rocosas. Tun, tun y tun. Todas parecen estar como en el mismo nivel. Listo. En fin, primero hazte cargo de las otras tres llaves, ya pensaremos en algo cuando estés de vuelta. ¿No me acompañas? Esta vez no va a ser posible, técnicamente debería estar vigilando el almacén. Por culpa mía, los ladrones de tesoros estuvieron a punto de entrar en él. Ya estoy suficientemente agradecida de que no hayas informado mi error. Las cosas podrían ponerse feas si Munin vuelve a atraparme haciendo otras cosas, así que debería quedarme haciendo guardia. Pero estoy convencida de que ustedes dos pueden hacerse cargo sin ningún problema. Pues sí, pues sí, pues sí. ¡Ay, ver rocosas! Pues vamos a ver, a a ahora sí, ya sabiendo dónde están, pues vamos a, a ir por cada una. ¿Cuál es la más cerquita? Comencemos por la de allá. Que queda tan raro. ¿Dónde queda en verdad. No sé cómo es, pero vamos. Bueno, listo. Se supone que una está aquí al frente. Ah, sí, miren, la ya está. Ahí está. Esperen, recogemos acá esto. Ok, se cayó. <risa> Ahí está. Listo. Pues vamos. A ver, primero encontremos cómo activarlas. Debe haber algo... ¡Ah! Test, atlip t Listo. Aquí hay uno. Un activador. Entonces vamos a Listo, ahí va uno. Y vamos a dispararle de aquí. A ver. Ahí va uno. Listo. Ahora, ¿dónde consigo la otra el otro activador? Ah, mirenlo, aquí está el otro. Y vamos a colocarlo acá. Y vamos a golpear. ¡Pah! Tenga. Hay otro, otro más, pero está como abajo. Hacia ah, sí, aquí ya me indica incluso que está abajo. Hay otro más aquí abajo. Con un gilichiro, oculto este hijo de madre que hacía acá. Esperen que termine este, así, es muy muy poco común. Y a esta vamos a mandarla hacia allá. Distation, lo logramos. Otra es bloqueada Wow, qué bien. Faltan tres, faltan tres amigos míos. Bueno, ya estamos cerca al otro. Como pueden ver está a 160 y algo de metros más o menos. Estamos cerquita la verdad Vamos a bajar hacia él Nos vamos a dirigir hacia él Ah, es que está como en ese fondo Uy, tremendo A ver, vamos a con cuidado porque Está bien Bien tremendo Listo, lo encontramos Ok Además veo que hay como Hilly Hay varias cosillas por acá Entonces vamos primero a volver esto miércoles Primero vamos a destruir a todos estos tontarrones Fastidiosos Vamos a pegarle. Listo. Primero. Segundo. El segundo ya lo vi dónde está. Está aquí. Uy. Ay, que me voy. Ese también, cáigase, cáigase, cáigase Cáigase, cáigase, cáigase Adiós Listo Vamos por este Todavía hay un gilichur por acá Vamos a que lo golpee Listo Y vamos por el eh, de acá Y vamos por este, listo. Y vamos por el siguiente, uh -huh. listo. Allá, listo. Pongámoslo acá y vamos a dar el golpe del Power Eight. Y aquí está. Este es el... Bueno, tercero sería. Nos faltan dos. Listo. Muy bien. Uy, esperen que haya una piedrita. Esas que me gustan a mí. Muy útiles, por cierto. Bueno, sigamos. Bueno, el otro está por aquí. Uy, está arriba. No está abajo, sino arriba. Tenemos que escalar por aquí vamos a ver qué encontramos ¿Qué es eso un perro un gato una uy carnecita eh, por acá hay enemigos ya me las fijé ya me los pillé y andan acá haciendo locurillas pillas tengan uy así sí hacemos bastante años ¿Qué? ¿Alguien más? No, ya, todo... ¡Ay! Este hijo de madre que va. Listo. ¿Habían ladrones de tesoros? Ah, oh, miren. ¡Alto! ¡Paren, por favor! ¡Déjenos explicárselo! ¿Acaso no son ladrones de tesoros? ¡Entréguense! ¡No necesitamos más explicaciones! Jambo, capitán de la geoarmada en la jurisdicción de la cima. Es un honor conocerla, Fidelina. A usted y a su famosa compañera flotante... Oye, ¿cómo te atreves a olvidar el nombre de Paimon? Paimon es Paimon. Lo siento, lo siento, creo que ha habido un pequeño malentendido. Espera un momento, ¿no son ladrones de tesoros? Por supuesto que no, todo lo contrario. Eh, bueno, es cierto que esta zona era una base de los ladrones de tesoros. Después de que los trabajadores abandonaron el lugar, esos tipos intentaron infiltrarse. Al principio solo se dedicaban al contrabando de minerales y de arena cristalizada y a jugar al escondite con nuestras patrullas. Luego incluso se atrevieron a tomar el viejo almacén que dejaron los mineros y a fabricar sus propias joyas baratas para venderlas. ¡Ay! Fue muy triste ver algo así. ¿Qué fue triste? Esas joyas de tan baja calidad solo pueden engañar a los que visitan lige por primera vez o a los estudiosos alejados de la realidad. Seguro que quieren introducirlas en el mercado a bajos precios. Me temo que acabarán por destruir algunas marcas prestigiosas. Pero ellos no tienen una marca comercial. Tienes razón, hacer dinero con esas cosas es realmente rastrero. Por eso vinimos a hacernos cargo de los ladrones de tesoros que estaban aquí, nos disfrazamos como ellos y nos escondimos. Bueno, eso fue hace ya tiempo. Hemos averiguado que uno de sus líderes está en contacto con los Fatui. Uy, hijo y se sospecha que comercian con materiales peligrosos. ¿Qué conexión hay entre los Fatui y los ladrones de tesoros? Aunque ya habíamos frustrado, los planes de los Fatui siguen operando a las afueras de Liyu. No podemos subestimar sus capacidades de destreza en combate, de hecho los consideramos bastante peligrosos. Si se alían con los ladrones de tesoros en nuestra contra, podrían suponer un verdadero riesgo para la seguridad. En resumen, teníamos todo lo que necesitábamos para un ataque. Lo único que teníamos que hacer era desenmascararlos y descubrir qué estaban tramando. Pero cuando nosotras llegamos, sabíamos que eran buenas, pero no pensábamos que fueran tan fuertes. Han derrotado a más de la mitad de mis hombres. Por supuesto, nosotros vinimos por otra razón. Aquí se encuentra una de las llaves rocosas del sello de las siete estrellas. No podíamos permitir que cayera en manos de los ladrones. Ah, Parece que golpeamos a la persona equivocada. Sí, pero la culpa fue nuestra, no de ustedes. Wow, este tipo es bastante agradable. ¿Significa que ya podemos irnos? Lo cierto es que yo no las culpo, pero las leyes de Liyu sí, lo siento. ¿Eh? La próxima vez explícate bien eh, Veamos, agresión y asalto, obstrucción de los deberes de la Geoarmada Destrucción del sello de las siete este día y sí, contaminación de la escena del crimen Si a eso le añadimos el perdón de la Geoarmada Felicidades, se podrán quedar en Liyu otros cinco o diez años ¿Qué? ¿Tengo derecho a un abogado? Sí, danos la lista de abogados Sin embargo, dejen que termine de hablar a pesar de todo, los ciudadanos respetuosos con la ley o los extranjeros pueden utilizar cualquier medio para ayudar a la geoarmada en sus deberes y obtener a cambio una compensación. Eso dicta la ley del Liyu. Así que no se preocupen, la pelea no fue en vano. ¿Qué ganamos por ayudarte? Bueno, los bienes robados no se pueden tocar, pero sí están dispuestas a ayudarnos. Cualquier artículo que encuentren en el camino como un cofre secreto de los ladrones de tesoros o cosas de ese estilo será suyo y podrán hacer lo que quieran con él. Además, mis colegas y yo también hemos reunido algo de mora Espero que sea suficiente Después de todo, la ayuda inesperada no, entra, no entraba dentro de nuestro presupuesto Entonces, eso significa que no tenemos que ir a la cárcel Y además conseguiremos un tesoro, ¿verdad? ¿Sí? Está bien, trato hecho, Muéstrenos el camino Bueno, si me disculpan, iré un pu al punto de reunión No lleguen tarde o tendremos que empezar sin ustedes Vamos, sigámosles Oye Rápido, estamos ayudando a la Geoarmada en asuntos oficiales, además podremos conseguir mora. ¿Será que sí la Geoarmada? ¿Qué tal si una trampilla pilla? Me causa cierta curiosidad. Bueno, antes de eso voy a, a resolver el cocianfiro. Y ahora, cómo, ¿a dónde lo mando? ¿Cómo sé a dónde debo enviarlo? Ah, allá está, allá está. Ahí lo está. Ah, este golpea abajo el hijo de puerca. No. Entonces debo... Debo primero resolver... Lo que está arriba, ¿no? O sea, resolver lo de arriba. Creo que sería lo ideal. Listo. Resolvamos primero aquí arriba. Porque es como la idea. Ah, no. Pucha, ¿dónde es la otra? ¿Cómo es lo de estas llaves rocosas? Ah, la más elevada es la de allá arriba. Ah, bueno, pero acá tenemos. Aquí tenemos cómo. cómo hacerle. ¡Ay, no! Se va. A ver, veamos. Si ¿Sí la tiene ya puesta. Esperemos a que baje. Esta cosa. Y desde ahí le vamos a disparar. ¡Ah! ¡No! <risa> ¡Listo! Ahora vamos a colocar la de esta. La, esta sería. Esta de acá. Pero aquí. Vamos a ver. ¿Cómo haríamos? ¡De una! ¡Oh! Somos unos cracks. Y ahora la de abajo. O sea, la que teníamos... Eh, ahí donde atacamos a los viejos Estos ladrones o como se llaman A ver, ahora sí Vamos para allá, vamos a pegarle Ahí es Listo Bueno, pues se resolvió la Tercera eh, dile a Xinxion que ya has destruido las llaves rocosas Pues vamos a avisarle a la Xinxion, Xinxion Bueno, por aquí está Xinxion Para ahora sí decirle, bueno, ya, falta una llave ¿Cómo es la cosa? Ya estamos de vuelta, las tres llaves rocosas quedaron destruidas Shh, ¿qué te ocurre tan de repente? ¿Hay enemigos cerca? ¿Dónde? ¿De qué te sorprendes tanto? Solo es un pequeño terremoto, nada fuera de lo común Quizás las montañas rocosas se han desestabilizado al aflojar el sello ¿Lo sientes? Paimon no siente nada porque tu flotes, Speymon, tiene sentido. Será instinto de mineros. Al crecer en una mina, desde que tiene sentido y la razón, aprendes un par de cosas sobre el lenguaje de las rocas. Esperen, cuidado. Uy, uy, ahora sí, de verdad, se está temblando. Pero si tú ni rozas el suelo. ¿El terremoto paró? Parece que se acabó. Por suerte estábamos en la superficie cuando pasó. Si hubiéramos estado en las minas, espero que Munin y los demás no nos culpen por el terremoto. Pero la energía del sello ya se debilitó considerablemente. Tan solo queda encargarnos de la última llave rocosa. En marcha. Bueno, vamos a ver cómo es esa última llave rocosa. Ah, es como un pasaje todo extraño. Era una entrada como secreta. Ah, sí, mira, incluso hay ladrones de tesoros aquí. O bueno, en toda la puerta. Como esperando el tontarrones. Listo, dice que un antiguo rey lo selló en las profundidades y yo no sé qué hice y sé cuántas Ah, pues está la entrada en donde estaba casi el otro sello, acá había agua Ah, se secó, ya se secó, ahorita había agua y ya nos dejó entrar Ay, ranitas Listo, pues vamos a ver qué es lo que hay por acá Que me da un poco de cosa que nos aparezca algún jefe o algo así especial Incluso miren, ya nos dieron como la primera cosa. Ah, miren la, ya está. Listo, primera. ¿Dónde está la segunda? Debe estar como por acá. A ver, veamos. No dice si este por aquí. No. Entonces la segunda debe estar... Uy, estos bichos fastidiosos. Ah, no se activa si no ven, suprimir estos bichos. Ah, no, sí, ya. Mm. Listo, se rompió el sello. Ahora sí podemos resolver la misión principal, o sea, de la historia principal, que solo se resolvía aquí. Entrando a la cima, pero nunca nos decían cómo debíamos entrar. Para que vean. Impresionante cómo era de esperarte de ti, viajera. Esa debió ser la última. El sello que cerraba a la cima ya no tendrá utilidad. Ya podremos bajar y explorar el área. Pero antes de eso deberíamos ir a saludar a Munin, aunque él no hará más que regañarnos. <ríe> Miren quién viene por aquí, ¿no te ocupaste de vigilar el almacén en absoluto? Esta vez sí que te pasaste, ¿cómo piensas resolver esto, Sichuan? ¿Vas a hacerte responsable tú solita de haber eliminado el sello? Ah, estás aquí, ¿vas a explicar cómo pudiste destruir las llaves rocosas? Estéticamente este lugar está mucho mejor sin ellas. Tú eh, te harás responsable de esto, dejemos de que las siete estrellas juzguen, juzguen el resto. No te preocupes, Muni solo se enfada con los que no se preocupan por nada. No es más que un perro ladrador poco mordedor. Déjenos de lado su mal temperamento por ahora. Cuando estés lista, convocaré a los demás para que bajen a las minas contigo. Nuestro principal objetivo es llegar a la parte más profunda de la cima, crear un mapa del área y encontrar el origen de las anomalías que han ocurrido aquí. Así. Por poco se me olvida, bienvenida al equipo de espeleología de la cima. Si me prestas un poco de tu tiempo, te presentaré al equipo. Este es Kedip, un investigador enviado especialmente desde Sumeru. Sus especialidades son los minerales y la biología. Es el líder del equipo de espeleología, al menos en los asuntos científicos y financieros. Esta es Jingwo, que está a cargo de la seguridad. Ella se encarga de la reparación y mantenimiento de las instalaciones que utilizamos. Y este, este es Taliesin. Él es un bardo de Mondstadt. Los arcontes saben por qué insistió tanto en venir con nosotros. Quizás conozcas nuevos aliados abajo en las minas. ¿Te imaginas? Jaja, ja, nunca se sabe. Y por último, pero no menos importante, me tienen a mí, la investigadora de campo. Mi trabajo es dibujar mapas con los caminos que recorremos. Bueno, dirígete hacia la grúa junto a las minas cuando esté lista. Antes servía para transportar mercancías, pero también se pueden utilizar para que varias personas suban y bajen. Dicho esto, tú tienes un planeador, así que supongo que no necesitas utilizar grúa, ¿cierto? Pues bueno, amigos míos, o sea, me parece muy bueno esto porque aparte de que se abrió una misión secundaria, ya podemos ahora sí hacer la misión principal... Que nos pedía que ingresáramos allá, al interior de la cima. Miren, ahí nos dice, vayan al interior de la cima. Entonces, miren, incluso acá dice, completa la... Ya, ya, ya hicimos esa misión, ¿no? Entonces me parece muy chévere porque ya, ya podemos resolver el, el asunto. Entonces, muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y ahora sí, en el próximo capítulo vamos a ver qué nos espera en las minas subterráneas de la cima. Bye, bye.